ustedes no olviden compartir señores y seguirnos en todas nuestras plataformas eh, de nuestras redes sociales tanto en nuestro canal de youtube telenor.com.do también pueden hacerlo en nuestro fanspace telenor.com al igual que en instagram telenor.com vamos a conversar por acá caballero ¿cuál es su nombre? mi nombre es Ronnie Antonio Hernández Ronnie en el día de hoy, ¿qué esperas tú de esta audiencia que se le va a conocer a Don Miguel? No, estamos esperando que los jueces hagan su trabajo, ya que saben que Don Miguel es un gran muchacho que ha aportado demasiado a esta ciudad, tanto en la ayuda como en otra cosa. Tú como, como joven, ¿verdad?, tu, tu estilo urbano, ¿tú entiendes que el comportamiento que, que exhiben algunos artistas urbanos es adecuado? Eh, no te voy a decir que sí, porque si te estoy diciendo que sí, te estoy hablando mentiras, pero no nos podemos agarrar solamente de eso porque es como dicen algunas gente han pasado muchas cosas en este país en las cuales no hemos tapado los ojos, tenemos que ponernos más para lo que está sucediendo con algunos niños quizás hizo esto para entretener a los niños y lo tomaron de otra forma pero vamos a esperar en Dios que los jueces los fiscales hagan su trabajo y tomen a este muchacho como un triunfador y una gente que le ha aportado demasiado a San Francisco y otros, otras ciudades también. ¿De qué hora estás aquí? Yo estoy aquí desde las 2 de la tarde dándole apoyo porque, de verdad, San Francisco le ha dado un buen apoyo porque es un joven que ha hecho muchas cosas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que tú has visto? Don Miguel? Bueno, lo que más me ha llamado la atención es la juventud. Siempre he dicho que cuando un pueblo tiene la juventud a su favor... Nadie puede contra él. La juventud somos el futuro de mañana y del futuro. Gracias. Ahí escucharon ustedes las palabras de un joven que dice que está acá desde tempranas horas del día de hoy en apoyo a este artista urbano, Don Miguelo.